Bellas Artes, Ciudad de México, marzo 2017. ¿Conoces las drogas? Sí. Sí. Sí. Sí. Uh, sí. No, no. ¿Nunca habías uh, escuchado hablar de ellas? Sí. sí. ¿Qué sustancias consideras como drogas? Aquellas que alteren el sistema de ser humano. La... ¿Cómo perciben el mundo? Pues no sé, aquellos que sean nocivas contra el cuerpo humano, que te hagan daño y que te hagan sentir pues mal. La marihuana, cocaína, crack. Cualquiera que pueda afectar el cuerpo humano. ¿Y has consumido alguna de ellas? No. No. No, ninguna. Nunca. No. no. Yo sí. Bueno, técnicamente la sociedad considera drogas como cocaína, marihuana y todas esas cosas, pero también hay técnicamente drogas como el azúcar y cosas así. Entonces, obviamente el azúcar pues sí lo consumo. Sí. ¿Y qué tipo de drogas consumiste? Mm, alcohol, cigarro y marihuana. Las monas. ¿Alguna vez has terminado mal por consumirla? No, la verdad nunca no, no, no procuro ponerme mal ¿Y cuál es tu posición ante ellas? Considero que cuando una persona toma, pues es libre de hacerlo Porque al final tenemos libertad de hacer con, la, con nuestra vida lo que queramos Pero también considero que aquí en México Una, una cosa es libertad, otra cosa es exceso y mucha gente confunde esas dos cuestiones y al tener la libertad de tomar decisiones por su vida y por su cuerpo, muchas veces caen en los excesos y por eso llegan a, a una adicción o a una muerte. Pues cada quien es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, cada quien decide cómo arruinarse. Entonces las drogas son una manera de matarse, pues cada quien. Que en sí no está tan bien que las consumas, pero tampoco está mal, porque en sí hay que exper experimentar de todo. Pero como todo en exceso es malo son muy malas para la salud. Muchas veces los jóvenes no saben qué, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y pues las consumen sin saber qué, qué es lo que va a pasar después. La decisión de cada quien si quiere consumirlas o no. La verdad, no, o sea, no consumo esas. Solo, solo una vez en mi vida, pero por curiosidad. Pues este, te dejan hasta en la calle, te dejan muchas cosas te Bueno, las adicciones son eh, un problema de salud pública eh, muy importante, siempre ha sido importante, sin embargo actualmente es una situación que eh, nos sobrepasa, sobre todo si hablamos de adicciones en la población adolescente, eh, dependiendo eh, el tipo de, de droga a la que se exponen este, nuestros adolescentes, este, pues van a ser diferentes los efectos secundarios Sin embargo, pues estos van a ser mayores Hablando de que eh, son personas jóvenes Que están aún todavía en un proceso de maduración a nivel del sistema nervioso Este, por lo cual, bueno, el daño va a ser aún mayor Definitivamente buenas no son <risa> los efectos eh, Estamos hablando además de un abuso Un abuso de drogas Este... Por qué se da eh, esta situación principalmente con la experiencia aquí en el plantel y la población con la que se trabaja eh, es una situación que se da principalmente por situaciones con, eh, con la que los alumnos eh, vienen ya padeciendo desde atrás. Estamos hablando de eh, situaciones de depresión crónica, este, o alguna situación inclusive de, de depresión aguda también que pues no saben manejar, no tienen una red de apoyo a nivel familiar.